hola, bienvenidos al stand de Dispapeles hoy en el marco de la antigráfica estamos presentando el equipo multi equipo especializado para la impresión de cartones corrugados y cajas plegadizas sabemos que hoy el mercado de los empaques necesitan equipos versátiles que puedan imprimir más referencias en menos cantidades hoy vamos a hacer una demostración en papeles para cajas de plegadizas y vamos a mirar la versatilidad que tiene en velocidad y también en consumo de tinta eh, la máquina multi y puede ir a una velocidad de 9 metros lineales por minuto puede imprimir cartones corrugados en diferentes gramajes milímetros y eh, con un consumo de tinta eh, muy amigable todas las tintas son base de agua es decir que podemos utilizar este tipo de empaques en alimentos en eh, industria farmacéutica eh, sin ninguna restricción medioambiental simplemente necesita un operador el ancho de la boca de la máquina es de un metro con 66. las tintas son CMYK no necesita otro color pero con esto logra el gamut de, de impresión vamos a apreciar la velocidad de salida de la máquina impresora ns multi esto solo se logra porque tiene cabezales memjet de impresión digital base agua una de las tecnologías más avanzadas de impresión digital eh, y lo que está hoy en día en tendencia en el mundo Vemos cómo sale el impreso en 70-100, ideal para la impresión de cajas plegadizas o cajas corrugadas, la misma velocidad, luego simplemente troquele o haga un corte vía router.